El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó prisión preventiva de tres meses contra Ana Estefani Luna, acusada de matar a puñalada a su expareja sentimental, hecho ocurrido en el municipio de Castillo, provincia de Duarte. Actualmente, Luna, a pesar de transcurrido los tres meses, se mantiene cumpliendo prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sus abogados manifestaron que se debe a la falta de espacio en la cárcel de mujeres del municipio de Salcedo. Recordamos sobre este hecho que la agresora cegó la vida de quien fuera su pareja, Juanderson Santos Enríquez, por presuntos problemas pasionales. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.